En este momento, la sociedad demanda que los profesionales de todos los ámbitos laborales sean capaces de innovar en sus actividades cotidianas. Durante las últimas décadas, diferentes agentes sociales han hecho esa misma demanda al mundo de la educación. ¿Y tú? ¿Estás interesado en innovar? Centros de educación infantil y primaria, asociaciones, centros de educación secundaria, universidades... Todas las instituciones quieren innovar. ¿Pero qué entendemos por innovación? En este MOOC te ayudaremos a comprender el sentido que se ha venido dando a ese término. ¿Vas a quedarte con esa duda? Es evidente que vivimos en una sociedad en que la presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación penetra en todas las esferas de la vida cotidiana de la ciudadanía. Y como no podía ser de otro modo, el mundo de la educación no ha quedado al margen de ese proceso. Muchas son las expectativas que se han depositado en las TIC como herramientas que van a permitir innovar en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero es realmente así? ¿Para transformar las prácticas educativas necesitamos solo incorporar dispositivos tecnológicos o se trata más bien de cambiar nuestras perspectivas sobre el uso de estos artefactos en las aulas? Si quieres descubrirlo, no lo pienses más. Quédate con nosotros. Matricúlate. Te presentamos el MOOC Innovación Educativa y Desarrollo Profesional Docente, Posibilidades y Límites de las TIC, que ha sido diseñado de forma colaborativa por docentes de la Universidad de Cantabria, la UNED y la Universidad de Oviedo, en el marco del proyecto europeo ECO. En este curso aprenderás a diseñar proyectos y a identificar las principales dimensiones de la innovación. Hemos diseñado un proceso en el que te proponemos el reto de cuestionar tus propias ideas sobre la utilización de las TIC en el mundo de la educación, a través del diálogo, la participación y la colaboración con otras personas que, al igual que tú, se encuentran preocupados por esta misma cuestión. Te lo vas a perder. ¡Matricúlate! Te Esperamos en este espacio social gratuito, concebido para que aprendas divertido. No dejes escapar la posibilidad de convertirte en una persona capaz de transformar y mejorar la educación a través de la incorporación de las TIC. Acompáñanos. Aprende, navega, interroga, comparte y debate. Sé partícipe de la mejora de tu propia realidad educativa y no dejes que otras personas lo hagan por ti. Matriculate.